que no son esos presos que hacen minucias eh, de, de, de, de robo de robo eh, de tarjetas, de, de mmm, depositarle 500 pesos, depositarle 1.000 pesos. No, hay personas que tienen su, que prácticamente manejan su negocio desde ahí. Eso no es un secreto sí. para sí. Nada y Todo el mundo, Mira, la señor. prensa se hace eso, eco cada rato. Y el, el ejemplo, si tú te fijas, del fallecido de Florian Félix. Vivió todo su, todo su condena en la cárcel tranquilamente, porque él tenía su, su movimiento económico, lo, lo tenía igualito desde ahí. Pero y, oye, serio, eso, eso es una situación, eso es un reto para nuestras autoridades, porque nosotros lo estamos comentando, por eso, eso los reos, los presos, lo hacen eso eh, que, eh, no, a la luz del día, en las narices, de quienes están llamados a que no a regularlo a que eso no sea permitido por eso no se permite, no se, permite. se supone se la supone, comunicación en el exterior sin vigilancia que, que alguien me diga lo contrario que cuando está privado de libertad también eso es parte de su de su, de su, de su de las limitaciones de, su, de sus limitaciones que es porque él cometió porque se supone, un error se supone que usted tiene tendrá su tiempo para que se le permita eh, hablar o usar un teléfono cuando sea para hablar por su, con sus familiares o, o algo por el estilo pero que en la cárcel existan, existan eh, eh, negocios eh, como este, y no sí. solamente negocios, no, sino no, que no. se puede hacer desde la cárcel sí. este tipo de, de, de, bueno, de acciones. Si tú te fijas, el fenecido entonces, Robán hizo toda su cosa de día, entonces, día. Yo te digo, Sergio Romero, ¿quiénes son los responsables directos que se hagan este tipo de acciones desde la cárcel? Las, de, las, eh, las, que las que están autoridades llamados, carcelarias. Que se supone que están llamados a habilitar el, el movimiento, las acciones. Sí, pero y el interviene uh -huh. cuando eh, es denunciada este tipo de acción por las autoridades que son responsables de resguardar que realmente ese reo ese preso ese privado de libertad esté realmente privado de todas esas condiciones también porque por en algunos porque ¿por en por algunos bancos una pregunta le voy a hacer a entonces ustedes. nosotros escúchame, si nosotros somos un país que en ese sentido estamos le llamamos año luz a muchos países del en área en comunicación sí. entonces yo Lo no sabemos creo, cómo hacer para mí los reo, los privados de libertad no son los responsables de eso, no, son las autoridades que están claro. llamadas a cuidarlo y a evitar que ese tipo de acciones se dé desde la cárcel. Lo que pasa es que hay, hay un reo que se, cobre, se, se está robando una tarjeta de, 250, de 150 pesos, pero hay un reo que está dirigiendo su red y su cártel y todas sus cosas directamente desde ahí, eso dice, y, eso, y eso se hace en base a ese comunicación. Es, ese que dirige, no, no, eso es que dirige Ajá. en componente... Ese de es el que, que mantiene permiten. el asunto. Entonces, el modo, es el que, que mantiene nosotros el asunto. hacemos ese comentario como una manera de de alertar a la ciudadanía, sí. pero sabienda o nos imaginamos casi con que certeza sea, de que ese tipo de acciones se da con la autoridad y la anuencia de quienes están encargados. Yo le pregunto de, a ustedes, ¿ustedes han entrado a algún hay, hay banco que ustedes entran que ustedes no pueden hacer ni una llamada ni recibir ningún correo nada nada nada en su teléfono Fíjense bien eso. ¿Quién está pendiente de eso? Fíjense bien que, que porque, el guardián ¿por qué que sucede está eso? ahí. Y el cajero cuando, o el empleado que, que te acerca, señor, debe quitarse sí. la gorra. O Señor, el teléfono no. no. O sea, hay un área donde usted puede ir a hablar por teléfono, no. pero tiene que estar pendiente. Sí. Si ese vigilante que está ahí no está en eso, usted puede estar seguro. Usted diría, diría pero. En puede Estados estar Unidos, seguro que eh. es separado del. Estados Unidos no se comunica con el exterior, sí. Las, llamada, las llamadas y las visitas en Estados Unidos son todas vigiladas y todas grabadas. Eh, la además, Sérgio Romero sí. hay, tiene. Eh, Un área de hacer llamadas. Eh, además, no, y eso no es todos los días. No. Personas dominicanos que están presos en los Estados ¿Lo Unidos tienen contacto con sus sí, familiares, dentro siempre. y fuera, pero sí. con el control, con sí. autorizado. Claro. Entonces, ¿y aquí qué pasa? Nada de eso. No, allá. Tiene sistema este es el tiempo, país sí. más mafioso del mundo. Sí, no, no, aquí hay una mafia, yo decía antes, en la otra semana, una mafia en todas las áreas, sí, este, este. en todas las áreas y, hay una mafia y, y, y, en la, este país. y las mafias de aquí son legales. O sea, claro. la gente lo sabe. O sea, ah no, no, eso, la gente lo sabe y no, no pasa Díganme nada. Dígame un área que yo decía el otro día, <coughs> si hay impuesto interno, no, no, no, eh, un, un porcentaje altísimo de gente evadiendo impuesto sí, interno. No, no. No, que, impuesto, que mira, cien, yo ahora voy para el a, busca, a buscar, a buscar a que, cien, que hasta cierto punto, cero, te voy a decir, mm. no quiero con esto justificar ni, ni invitar a que mm. se vayan los impuestos. Lo que pasa es que aquí este es el país que mejor nada más honesto pagando de impuestos del mundo. El que no puede. Del mundo. El mm. país más honesto pagando impuestos y que del más mundo. Impuesto aunque toda esa cifra es nuestra. Porque, porque usted lo paga y no sabe cómo tú lo recibes. Sí, no exacto. Pero no mira, lo mismo que tú tenías para comentar ahorita. Esa es una de, la, de las razones por qué yo pago mis impuestos. Para yo no tener que comprar la luz, para yo no tener que comprar el combustible. para yo no, no, porque la luz de, es la luz un, es, un, es un servicio que tiene que darme el Estado, que yo pago, ¿verdad? Que yo pago, ese servicio yo lo estoy pagando, pero se hace con mi dinero, de mis impuestos. Se supone que de los ¿Mm? impuestos usted tiene la oportunidad de desplazarse por calles y carreteras pero, eh, eh, en condiciones que usted pueda hacerlo. Se supone que si usted tiene un problema de salud, puede ir a un hospital, a un hospital. porque te pagan sí, impuestos. Sí, sí, claro. La se carretera, supone. que usted transite en su vehículo de manera segura porque se, te pagan impuestos. Se un impuesto. supone que, que un país donde se pagan impuestos como este, donde impuestos es internos, lo dice con bombos y platillos, donde rojo, supera, supera nunca, las nunca recomendaciones es un país donde no tenemos donde no debiera usted moverse eh, en penumbra, claro. como por ejemplo los apagones donde nadie dice, nadie lo justifica. Alguna razón, tiene alguna razón tiene que haber pero que, lo, que, la que empe... justifique, no importa uh -huh. cuál sea, que la luz vuelva otra vez a pero estar La, la experiencia que nos, nos ¿Eh? dice probablemente que sean financieros. Esa es la forma de hacer huelga para que le paguen. Sean un una... financieros o no, sea porque haya avería, yo entiendo que alguien tiene que debe salir a decir a los claro. clientes, a nosotros que pagamos la luz, que religiosamente, de... todos los meses le diga, ¿Hay le diga, energético, ¿cuál por es el tal, problema? Por tal, por tal cosa, da razón. ¿Sí? Se supone que hay un vocero sí. de, de Norte, que es la, la, la empresa que nos suministra a nosotros la energía, que debe decir, Ven ¿qué acá. es lo que está pasando? Eh, una es que se enfermó el gerente? Ahora que Víctor ¿Sí? menciona eso, yo, yo quiero hacer una pregunta al pueblo dominicano y a quien uno le está pagando también un sueldo como de nuestros impuestos. ¿Qué papel, qué carajo a la vela, qué... Fe, qué, qué Personaje es el defensor del pueblo. Me pregunto yo, ¿qué, qué, qué, qué, ¿qué hace eso? ¿Cuál es la función de eso? Porque desde su creación yo no he visto la diferencia en nada de lo que está pasando, ni una de siquiera, ni siquiera una declaración de, de, de, en, en base a lo que está pasando en el pueblo dominicano. Entonces, ¿cuál es el papel del famoso defensor del pueblo? Víctor. Que no sea salir en los periódicos, salir en la televisión, sal, estar en una comisión, cobrar un cheque, ¿cuál es el papel? Si no es, denunciar lo que, si no es hacer lo que yo estoy haciendo, denunciando, tratando, me, eh, llevando a las instancias eh, eh, importantes del, del, del, del tren gubernamental, del tren legislativo, del tren judicial, de todo, para así buscar una solución a, a muchos de los problemas que tiene la República Dominicana. ¿Tú sabes cómo se llama el del uh -huh. de pueblo? Dime, yo no ¿Y sé. tú sabes? No, yo no sé cómo llama. No. Yo sé que es una señora. Y sí, ahora van a muy cambiar. Mayor, muy sí, mayor. que ahora van a cambiar. Para, oh, que, que hay uno, uno que anda Un por amigo ahí tuyo. que es amigo mío, sí. yo ni lo conozco. Eh, uno que es, fue abogado muy famoso de todos lados, que es el, el sí, próximo eh, defensor del pueblo, sí, por sí, eso sí. se está. Y él eh, haciendo una sí. acción muy interesante. Sí. Es el que está defendiendo la compañía Munes eh, que engañó miles de franco. No, porque voto, sabe que... que, que, ajá. que está, de, está defendiendo... Mira, está, ahí está defendiendo el pueblo, defendiendo a Muné Mira, no, no dudo la, la, la, la, los méritos que pueda tener cualquier persona para, para querer eh, obtener, un, obtener un, car, un cargo, un cargo en este país. Pero sí le digo que ninguna función, ningún cargo en este país es por meritocracia, aunque usted lo tenga. Aunque usted tenga el, el mérito, no es por eso. Aquí es por coyuntura, situaciones y apoyo a un sector a un sector que casi siempre es el poderoso, que es el dominante en, en, la, en, la, en la, digo, me, tuve como una frase como comunista, ahí. Sí. Eh, oye, pero es así, o sea, usted no ocupa un lugar aquí en este país de importancia porque usted tiene los ojos verdes, ni porque tiene uno que se graduó en Harvard, ni porque se graduó en Inglaterra, no, no, no usted simplemente una gente dijo el que me conviene que esté ahí es fulano y yo lo quiero ahí es si no es así es mm. mira cero, quien sí tiene mérito de sobra eh, es son nuestra gente de ah, sé. Sí, no, sí. Sí. Y, y lo necesito así es uh -huh. y estoy esperando vas sí, a sí, acompañarte sí. para que vaya a buscar tu jipeta, mm. que está aquí en Auto frank la Franklin es el parque vehicular más grande de